Willy! <risa> Tenemos que anunciarlo del festival, de ah, la versión. Sí. Hostia, estamos aquí en Burela este fin de semana, Badalonian Sound, señor Wilson. No lo podéis perder en la versión Fest, ¿sí? La gente de MySloom Collective monta ahí el Dub Corner. Sí, señor. Estaremos ahí con Badalonian repartiendo ahí un poquito de selección: Rogadov Style, un poquito de Roots, UK Style. Mi hermano Alex, señor Wilson, y ahí estaremos repartiendo en Galicia. Esperamos veros por ahí, ¿sí? ¡Nos vemos! ¡Y yeah,